¿Qué hacemos cuando vivimos solamente con ideas y opiniones que coinciden con las nuestras? Además, nuestro cerebro tiende a creer aquello que confirman sus prejuicios, que es el llamado sesgo de confirmación. Si a todo esto sumamos que vivimos envueltos en ese llamado filtro burbuja, que viene a decir que no importa el mensaje, lo verdaderamente importante es que te lo creas, porque así lo vas a difundir continuamente y el mensaje se va a repetir y repetir y cada vez más gente se lo va a creer. Porque el conocimiento sí importa, como dice Miguel Ángel Tirado, os presento Escuelas que enseñan. Analizaremos sus puntos estrella y sus puntos tornillo. Gracias a la recomendación de mi compañero Roberto y... ¡comenzamos! Si eres gamificador, te gusta el aprendizaje basado en proyectos, crees que una educación que abra la puerta a las emociones es posible... Atento a este libro porque Miguel Ángel Tirado te va a empezar al principio a golpear y golpear buscando el caos, haciéndote tambalear, pero ojo, no es tan duro como parece. Como cita en el libro, la ignorancia sí que ocupa lugar en el cerebro, puesto que la cabeza de un ignorante está repleta de prejuicios, creencias sin demostrar y eslóganes sin digerir que bloquean la entrada de conocimientos y pensamientos juiciosos. Al final del vídeo, como siempre, os enseñaré su índice y el precio del libro, y empezamos con los puntos estrella y luego los puntos tornillo A, ah, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, dale al like si te gusta y ahora sí empezamos con los puntos estrella. Lo primero que hay que comentar es que el libro es un ensayo, eso sí, son constantes las citas bibliográficas y las referencias, por cierto, bien citadas con normativa APA. Y Miguel Ángel ya empieza metiéndose en el barro porque en la página 40 nos habla de los deberes. Deberes sí, deberes no. Yo... No quiero hacer ningún spoiler. Critica que en la escuela del siglo XXI parece ser que todo aquello que no tiene aplicabilidad eh, no tiene sentido. Y recalca la importancia de aprender a equivocarse. De tener ese sentimiento de frustración que parece ser que se intenta evitar eh, en estos días. Al trabajar la frustración, trabajaremos también la resiliencia. Y es que aprender se aprende aprendiendo. Miguel Ángel nos recuerda que, por supuesto, son necesarias estrategias de metacognición, pero esas estrategias no tienen ningún sentido si no van acompañadas de conocimiento, porque no se puede razonar sobre un tema o cuestión sin conocimientos previos. En la página 63 nos habla de la creatividad. Podemos hablar de creatividad si no hay un gran bagaje de conocimientos previos, pues no, como recordamos del libro de Aragay, por cierto, la creatividad al final no es otra cosa que intentar resolver un problema con soluciones alternativas. Y así Miguel Ángel nos dice que si no sabes nada, no puedes crear nada por mucha creatividad que tengas. Por cierto, a favor del libro son continuas las referencias del libro de Héctor Ruiz, como aprendemos. Os dejo por aquí una tarjetita que también hemos analizado con puntos estrella y tornillo y que aportan fuerza a sus argumentos. Y es que como dice en la página 70... La mayoría de los conocimientos últimamente tendemos a buscarlos en la red y de manera muy dispersa. De hecho, a partir del segundo párrafo hay gente que ya ni continúa leyendo. Vamos a hacer un experimento, a ver cuántas personas han llegado hasta esta parte del vídeo. Si has llegado a esta parte del vídeo, en un comentario pon un icono de una sandía. Pero no digas nada, así podremos demostrar que efectivamente a partir de dos minutos hay gente que es capaz de mantener la atención y no se queda en la anécdota del principio. Recordemos además que todas estas búsquedas que realizamos están sesgadas por el logaritmo de cada una de las aplicaciones, es decir, como he dicho al principio, vivimos envueltos en esa burbuja de lo que nos gusta. Esto es peligroso si lo llevamos al mundo académico y en definitiva al mundo docente. En la página 105 eh, desmitifica la creencia actual que los nativos digitales, nuestro alumnado tienen una gran habilidad para realizar multitarea. y es fácil hacer una prueba son continuas las presentaciones con mucho texto donde el ponente habla y habla y si lees lo que pone la presentación no serás capaz de estar escuchando a la vez lo que dice el ponente hacer la prueba y es que como dice cuando cita a la asociación americana de psicología el cerebro humano no está preparado para la multitarea de trabajo profundo así como dice en su página 108 los estudios científicos sugieren que solo percibimos y recordamos aquello en lo que prestamos atención enfocada. Y ojo, que esto no solo se puede recurrir mediante las matemáticas y el cálculo. Las asignaturas tristemente infravaloradas como la educación física, la plástica y la música permiten mejorar el rendimiento académico en cuanto a la mejora de la atención ejecutiva. Y ojo, que esto también lo dice el Parlamento Europeo. Mirar la página 108 del libro. Y es que para mantener esa atención enfocada... En su página 124 nos habla de la importancia de los hábitos del sueño desestructurados, entre otras, por la adicción a las pantallas de nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes. Critica abiertamente el trato de al alumnado como expertos cuando en realidad no lo, no lo son. Cada vez encuentro más youtubers, influencers que recomiendan esto o lo otro... Cuando apenas tienen un bagaje de contenido, de lectura o de libros, cuando tus conocimientos anteriores son escasos, no por nada, porque no te ha dado tiempo a, a, a leer tanto, claro, la opinión viene sesgada y quizás todo te parece bien. Por eso, Miguel Ángel, eh, a ver... No está en contra del aprendizaje basado en proyectos, pero está a favor de un aprendizaje basado en proyectos bien entendido, con unos conocimientos previos y con esa evocación para recordar y fortalecer los conocimientos tan necesarios. En la página 165 nos da otro zasca, ya que nos dice que, ojo, que no es lo mismo partir de los intereses del alumno que conectar lo que yo quiero enseñar con los intereses del alumno. También critica el aprendizaje cooperativo o mal malentendido. Es decir, si cooperamos y el producto es de peor calidad que el trabajo individual, algo estamos haciendo mal. Tendríamos que revisar esos roles o formarnos mejor en ese aprendizaje cooperativo. Y en la página 182, mete el dedo en la llaga respecto a la educación emocional, ya que dice que, ojo, que corremos el riesgo de caer en una educación terape terapeutizada. Terapeutizada. Terapeutizada. Bueno, si has llegado hasta aquí, para ver si mantienes la atención, pon otra sandía en comentarios. Ah, y suscríbete al canal. Y pasamos ahora a los puntos tornillo. Y empiezo por aspectos más eh, de diseño facilitadores a la hora de leer el libro. Por ejemplo, son continuas las referencias bibliográficas que contienen un enlace web largo y tedioso de clicar si quieres buscarlo. Eh, sería más cómodo, aunque es correcta la referencia, repito, a la, según la normativa APA, eh, al final un glosario con algunos códigos QR que directamente te llevaran a aquellos documentos que verdaderamente el autor considerara más importante El papel es bastante fino y cuando algunos de los textos están escritos en un gris clarito la verdad, que por la noche a veces dificulta la lectura. Simplemente cambiando la tipografía o cambiando de cursiva para resaltar ese texto podría haber sido una buena idea y no hacerlo clarito, porque el color del papel con el grosor del papel hace que incluso cuando subrayes, yo soy muy de subrayar los libros, los tengo todos eh, subrayadísimos, mmm, se transparenta y esos textos en gris no se leen con tanta comodidad. En la página 61, cuando se habla del aprendizaje basado en proyecto, se habla de razonar sin conocimientos. Si el profesorado se ha formado en ese aprendizaje basado en proyectos, estoy pensando en alguna compañera, por cierto, ese proceso se realiza mediante fases y por lo tanto no se llegaría al proyecto final sin haber antes pasado por esos conocimientos. En la página 70 hace referencia a Twitter cuando habla de esos 140 caracteres. Y la verdad que ahora ya no son 140, son 280. Este dato está anticuado. Ahora bien, es verdad que no se va de mucho el contar una cosa en 140 o en 280 caracteres. En la página 97 vuelve a hacer referencia Héctor Ruiz. Yo aquí eh, sí que eh, directamente me iría al original. O sea, si os interesa el tema... Como aprendemos, de Ruiz es un libro que pienso que hay que leerse. Si queréis saber un poco más, recuerdo, por aquí, tarjetita. Otro punto tornillo es que la verdad que el libro, como he dicho al principio, empieza tan fuerte, pegando a todo lo que son las llamadas metodologías activas, te hace apoyarte en esos prejuicios de los que hablaba al principio. Ahora bien... Conforme sigues leyendo, ves que realmente lo que está argumentando es el buen uso de algunas de esas metodologías. De hecho, nos provoca nos provoca continuamente en esa distinción entre blancos y negro, un poco una visión maniqueísta, sin ofrecernos en algunos momentos esa escala de grises en las que realmente nos movemos. En la página 157 habla de las habilidades o del llamado talento. Pues bien, os dejo aquí una tarjetita de una pregunta que tuve la oportunidad de hacerle a David Bueno precisamente en la que habla de eso del talento. En la página 235, cuando habla de la cumbre mundial para la innovación en educación, comenta que sorprende que los expertos decidan en Qatar, un país que no respeta los derechos humanos sobre el futuro de la educación. Como diría Héctor Ruiz, este argumento no deja de ser una falacia, porque el hecho de que Qatar no, resp no respete los derechos humanos no implica que las conclusiones allí obtenidas tuvieran mayor o menor valor. Pues nada, aquí tenéis mis puntos estrella, mis puntos tornillo, escuelas que enseñan, un libro de Miguel Ángel Tirado, que recomiendo totalmente, me ha encantado, para romper esa burbuja informativa en la que estamos, para hacerte pensar y reflexionar sobre lo que haces en el día a día, muy bien argumentado. Aquí tenéis el índice del libro. El precio, suscríbete al canal si no lo has hecho y os dejo ya con esta reflexión. Existe el peligro que lo dejemos todo en manos de la exomemoria de internet. Cuando externalizamos nuestra memoria a una máquina, subcontratamos parte de nuestro intelecto y de nuestra identidad. Por suerte, todavía no tenemos nuestro cerebro conectado con Google. ¡Hasta la próxima!